Hola, saludos cordiales, Peslines. Nuevamente, Luis de Peslain, desde Madrid, los vídeos del aeropuerto. En esta ocasión estamos con Karen, que ha venido de Honduras. Saludos a todos. Como siempre, yo creo que lo mejor es que Karen se presente ella misma, nos diga quién es. Y ahora empezamos la, la entrevista sobre el tema de hoy. Preséntate tú misma, Karen. Hola chicos, bueno, mucho gusto, mi nombre es Karen, soy de Honduras, tengo 24 años, eh, hace tres años estoy aquí en Madrid, soy de la capital. Eh, decirles de... ¿Qué les puedo contar? Me he equivocado. no, no, estamos en live, estamos en directo, pero mira, que he dicho? Dame tres minutos para dar difusión. Pues tres minutos, no, no, hay difusión, no. no hay difusión, no hay difusión, estamos ya en live. Karen ha venido de Honduras. Karen lleva aquí cuatro años, tres, cuatro años, mira, y nos va a contar cómo se hace para sobrevivir en Madrid. Viniendo de Honduras. Vino sola, no había nadie aquí eh, esperándole. Nadie. Y cuéntale, mira, cuéntale lo que te ha pasado en el viaje. Es que hemos estado en Instagram y ha contado una cosa muy interesante. Dame un minuto solo, por fin, es que tengo que dar difusión. Bueno, un segundo tengo eso, una historia un poco un poco rara, un poco dura, pero bueno, chicos, ¿qué les puedo decir? Estoy aquí. Y... Karen es una luchadora, porque venirse desde Honduras un día le dio un arrancón, un le dijo arrancón. a su madre, mamá, me voy a España. Arrancón, me encanta esa palabra, me la acabo de aprender. Sí, sí. Un pronto se diría un arrancón, está <risa> bien dicho. Eh, me voy a España. <risa> ¿Y qué te dijo tu madre? Estás loca. ¿Cómo, no me te vas a ir, cómo te vas a ir sola si no tienes a nadie que no sé yo mamá que sí me voy Vine, no me creía en los 15 días ¿Y, y que sacaste un billete fuiste. me fui a una, a una empresa de, de para sacar billete y llegué a la casa con el billete le leo mamá que me voy en 15 días con tus ahorros con mis ahorros y ya... cuánto costaba el billete más o menos hace 3, 4 años de honduras aquí Vía casi, París, ¿no? Vía París. Eh, sí, casi 900 y algo, casi mil euros. Ida y vuelta también. Ida y vuelta, sí, sí. Y, pues ya bueno, es un dinerito, ¿eh? eh sí, sí. No, ¿Y eso Porque, te está costando eso para, para claro, irte? Una cosa importante, ¿cómo a una chica de 19, 20 años, a la tía 24, ¿no? Sí. Si digo algo mal, me lo dices. Sí, es sí, que sí, hemos claro. estado en Instagram preparándolo. Escucha, una chica en live también, ¿eh? Brightline, siempre en live. ¿Cómo le da el arrancón de decir, me voy a España, por ejemplo? Estando en Honduras. Cuéntale un poco a la audiencia más, cómo, cómo qué pasa por tu cabeza. Más que todo eh, la impotencia de no poder. Es, si tú eres una persona que ten, tienes muchos sueños, muchas metas por cumplir y sabes que en tu país no lo puedes desarrollar, eh, pues te, te ves como metido en una burbuja que tú dices eh, quiero quiero volar porque sé que aquí nunca no mejor voy dicho a hacer. quiero volar quiero volar nunca mejor dicho y he claro, es que no es lo mismo eh, que tiene en el país de destino, tiene alguien, tiene algún familiar, algún Claro. Amigo? Tú te viniste sola, total. Me vine ¿no? sola, sí, la verdad que. La verdad, que, Karen, que a mí eso me que No, eh, ¿eh? mira que yo ahora lo pienso. ¿Lo ¿No y... volverías a hacer? No. No, dice el No. Más que. Hombre, ya lo he vivido y. Ahora mismo, si me preguntan sinceramente que, que yo me, puedo, me digan, Karen, te vas a Estados Unidos o te vas eh, a un país donde no tenga nadie, de atreverme me atrevo. ¿Sabes por qué? Porque me siento capaz de que puedo sobrevivir sola. Y me he dado cuenta lo Mica, fuerte nunca que mejor soy. Mejor dicho, sobrevivir sola. Sí, me he dado Porque cuenta es que lo fuerte con que soy. 20 años venirse a atravesar el Atlántico y venirse a un país a sobrevivir, ¿Y sabes, sabes lo más importante, Luis? Que te das cuenta de que. que. te das cuenta de muchas cosas. Te das cuenta de apreciar tal vez las cosas que no apreciabas en su momento. Por ejemplo, ¿qué cosas así te vienen hacia la cabeza? Por ejemplo, más que todo el vínculo familiar. Porque además lleva aquí tres o cuatro años y no ha podido volver porque para que le den los papeles en España y poder trabajar aquí legalmente tienes que estar tres años tres seguidos años ¿no? seguidos y luego una vez sí, que te los dan otro año más nos dicho año más, sí, que no puede salir sí. está contando el tiempo para volver por lo menos para ir a visitar a su madre que está imagínate lleno ante todo está hay fechas que te marcan y te matan mucho yo llevo tres y yo todavía no lo no lo puedo superar en mi país hoy es el día de la madre hoy Claro, hoy domingo es el día de la madre, que aquí fue el otro domingo, sí. pero en América es hoy. Y entonces, imagínate, eh, yo me levanto y lo que yo hacía era irme por mi madre, llevármela por ahí, que la pasara súper bien y tal. Pero, pero la has llamado, ¿no? Claro, por la base, sí, no, claro, claro. claro, claro. Pues la vas sí. a llamar, ¿no? Ya, ya, ya. No, ya era, la, ya la he horario. llamado, ya, ya estaba contenta. Pero son fechas que, que tú dices, tal vez estando allá no lo valorabas. Y ahora, ¿cómo deseas tener a tu madre? Tener aquellas cosas que no les tenías importancia y que ahora la tienes antes ante todo que a veces no gastamos el dinero en cosas innecesarias que te das cuenta Pero eso era por lo que te querías venir porque me ha contado que se quería comprar un supermóvil no tenía dinero ella con 19 años y le dio un arrancón y dice pues me voy a españa y me gano el dinero y ya me gano para el móvil Sí o no, dice sí, sí, sí. a los prismers. Sí, sí, más que todo porque no hay cosa más satisfactoria que saber tener tu dinero y podértelo gastar en lo que tú quieras y que nadie te diga no eso no hay cosa más bonita que eso o Aunque sea, Karen allí mí. tenía una posición acomodada hasta que sí. vino la crisis allí no? claro nosotros teníamos mi familia una teníamos una vida muy bien y lastimosamente pues llegó la crisis como a todos eh, creo que todos pasamos por crisis y el que no pues Buah, si ves la crisis que tuvimos aquí en el 2008 a los españoles se tuvieron que fuera. yo no, te digo eso, Caden. Ahora ya parece que está la cosa un poco mejor. O sea, es que la crisis ahora mismo está en todos lados. De una u sí. otra manera. De una u otra manera está pasando. Está en todos los lados. No Tenía que hacer de una. un vídeo de por qué existen estas crisis. Que yo tengo mi teoría, pero no me quiero meter mucho. Ya, yo, también, yo lo de la pero política. Pero tú lo has también... dicho muy bien. Está en todos los lados. Está en todos lados. La corrupción, más que todo, es lo que nos ha llevado a esto. Dile a alguien que se quiera venir a España, generalmente. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué cosas dirías? Más que todo, consejo de que se orienten bien. Porque aquí aquí muchas veces nos dice España es muy bonito, muy todo, nos enseña fotos, nos enseña... aquí la gente cree, claro, eh, se claro. cree que aquí uno gana. Diles la verdad, dale todo, Aquí muchas veces nos suelen engañar. A mí incluso yo me engañé, yo misma me engañé en vez de que me decían que españa es súper bien que se gana dinero que España es muy bonito me enseñaban fotos que la vida aquí y no señores no es así pues diles es muy bonito sí pero la realidad es otra aquí nadie te va a decir toma un euro aquí te lo ganas aquí nadie te va a decir mira que esto te vas a ganar 100 euros no te lo ganas con el sudor de la frente y nos suelen engañar mucho con, con ver ah, solo se aprovechan que aprovechan es el, el que no tienes papeles además, esa, es otra para engañar, cosa, digo. esa es otra cosa que la gente se suele aprovechar mucho y tal vez nosotros somos capacitados para hacer el trabajo este o hacerlo aún más y se aprovechan Ah, como no tienes papeles pues te, te pagamos menos y no tenemos la misma seguridad no tenemos la, la misma estancia como lo tienen eh, un ¿no? Y somos igual y estamos haciendo el mismo trabajo. Aquí todos somos seres humanos y nos tenemos que ayudar los unos a los otros. Así es. Ahora, tu oportunidad, con toda la experiencia que has tenido, que te has venido desde Honduras a, a, a, con el Arrancón, ¿qué, ¿qué le dirías tú a los turisines que nos estén oyendo, que nos vean luego aquí o luego en, en Instagram? O podcast de Prisline en Spotify. En ¿Qué un... consejos les darías que te gustaría que te hubieran dado aquí? Consejo que cosas que a ti te hayan pasado que nadie te avisó, por ejemplo. Por ejemplo, el trabajo. El trabajo que te dicen que yo soy, me considero una profesional. Gracias a Dios, pues he estudiado, he estudiado mis carreras, tengo mis cursos y gracias a ello pues he trabajado en lo que estoy trabajando pero si sí, las personas que no son preparadas de, que no tengan un estudio eh, y las engañan de que aquí van a tener un trabajo de oficina como suelen decir es mentira y lo, lo que yo les aconsejo siempre nunca venirse solos siempre tener un apoyo que no hay como tener un apoyo aquí yo no lo tuve y a mí me hubiese gustado que alguien me tendiese la mano en mi momento es que Karen se vino insisto ella sola y no tiene a nadie, y sigue sin tener a nadie, no y sigo ¿Aquí? sin tener a nadie, y es, es muy duro. Ahora lo sé llevar mejor, claro, porque ya llevas 3-4 años, sí. ya tienes más. Lo sé llevar mucho mejor, y es lo que te, te ayuda a madurar. A mí me ha ayudado a madurar muchísimo, a valorar, a, a saberme ganar la vida. Y no hay cosa más bonita que eso también y nunca nunca como siempre digo estamos en un país que somos muy libres muy do nunca hacer cosas chicos y chicas por entrar en la sociedad o por querer ser uno más y que nos, que nos agrupe en ese grupo y no sentirnos solos lo digo por experiencia porque a mí muchas personas me, me quisieron hacer entrar en cosas para yo poder tener un vínculo sabes de personas sí. y no sentirme menos prestigiada y entraste o no no y eran cosas malas quieres sí, decir sí. o sea que hay que aguantar encima hay sí. que tener como gente nunca no, nunca hagáis cosas, no, que no por... hagáis cosas malas vamos quiero decir nunca nunca sí, hagáis cosas, luego, por... Sí se las cosas. o, o por, por el que quiera estar que esté y el que no pues no pero nunca hagáis algo eh, con doble doble intención para que sean aceptados no siempre mm -hmm. ser como son y si tienen un amigo o, o lo pierden no son amigos claro esa, esa gente que no son amigos de verdad si se, si se, se, se va uno vienen sí. tres así que así de sencillo sí, no, dicen que los amigos son como los trenes bueno sí, hay sí. amigos que son de verdad yo, pero claro, hay pero otros yo, que, no, que son falsos amigos yo lo mismo. hablo por mi experiencia sí, claro. de que sí. yo aquí me ha, o sea me he juntado con personas que a juntarse con personas bien no tóxicas, como el consejo que me dieron. Claro, es este, yo el otro día veía una cosa: y dice, cuidado a quién pedimos consejo. Porque a veces pedimos consejo a gente. Os pongo un ejemplo: yo no le voy a pedir a una persona muy obesa que me aconseje sobre cómo adelgazar. ¿Cómo adelgazar? Porque mal consejo me va a dar. Pues eso aplicaba a todo. dislinas Sí, sí. Hay que a ver a quién le pedimos consejo. Hay que pedimos consejo a alguien, como, nos dejamos llevar como por Como decimos él no. un refrán: hay que saber a qué palo nos no da sombra. Claro. Bien. Pero no, no con apariencia, chicos. Más eh, si somos jóvenes. ¿Qué es lo que más te ha gustado de España, Karen? Y lo que menos también. Sinceridad. Insisto, Karen ha llegado de Honduras. ¿Vale? Eh, lo que más me, ha, me gusta mucho eh, es, es que Madrid es precioso. Estamos ahora mismo en Madrid. A mí me encanta Madrid es que me encanta más que Barcelona ¿no? más que Barcelona es bonita es ¿eh? bonita es preciosa sí pero me gusta más como para turistear para conocer pero me para la estancia de vivir de vivir me quedo con Madrid sí sí y cosas malas pues creo que como todos todos tenemos cosas buenas y malas que no he tenido buenas experiencias pero que tampoco hay gente buena gente que te aporta cosas positivas sí pero no sé que puedo, puedo los que estáis en el chat ahora mismo en directo podéis hacer preguntas que, que se las transmitimos a karen y los sí, que sí. lo veis luego en los comentarios poner las preguntas que también karen nos las responderá Me responderé vale. dudas preguntas claro. lo que quieran no estaba es que hay alguien en el chat que jesús que hicimos el viernes pasado un directo a él y a su familia a su mujer sí. que les habían engañado porque habían pedido un crédito tú no te has endeudado verdad No. jesús es español trabaja, tiene un buen trabajo, pero no llegan a fin de mes. Su esposa no trabaja. Y habían pedido un crédito, y eso que yo había hecho un vídeo, que es muy peligroso endeudarse. Tú no tienes deuda, ¿verdad? No. Mejor. no. Bueno, total, que le habían pedido, la, la, les han engañado. Habían pedido un crédito a una empresa que no existe. No tiene que ver con esto, pero es que está en el chat y me estaba diciendo. ¿sabes? sí que hay que tener cuidado no endeudarse verdad No. es mejor no endeudarse siempre, ahorraste, ahorraste yo, siempre, yo siempre digo que uno hay que extender la mano hasta donde alcance buen consejo, buen hasta, consejo. hasta donde alcance nunca y no, si no, no gastes más de lo que más de lo que se debe, de lo que se ¿Y, debe? Si, y, si, y si como digo yo si, si claro hay que vivir si aquí decimos si, hay que vivir según tus posibilidades claro. que eres súper rico pues cómprate ferraris o lo que sea claro. si no ajustate es, que vivir en, pedir, es Más que todo claro, vivir en la realidad. En la realidad. Y en tener realidad. siempre algo de ahorro. Y tener claro, porque si no, mal el asunto. Oye, pero lo que tú has hecho tiene mucho valor, porque ella ahorró con sus 19 añines o 20, se vino para aquí para Madrid, ella sola se compró el pasaje, dejó a su madre, que la tiene mucho cariño, se vino aquí, se plantó sola, aquí ha estado trabajando, está aguantando que le queda todavía un año más antes de poder volver para no perder la antigüedad, por así buena. decirlo. Yo, yo no entiendo por qué los tienen aquí, que tenéis que estar cuatro años así sin moveros, pero bueno. Y, pero buenos consejos porque así. De verdad que lo tuyo tiene mérito, ¿eh, Karen, en serio, porque es que a ver, todos tenéis mucho mérito, pero cuando uno viene solo, yo creo que tiene doble mérito. Yo la, ver, yo la verdad que sinceramente me, me siento muy orgullosa de mí mismo Mira, dicen que eres muy sensata, nos están diciendo ahora sí. decía, en los No, se te ve muy sensata, es verdad. Yo hablo, <risa> hablo con lo que me pasa y ¿qué les puedo decir chicos? Siempre ser auténtico, siempre ser uno mismo y más que todo buscar las cosas buenas. De Honduras, ¿qué es lo que más te gusta? Como antes te preguntaba de España. Oh, la comida. Más, la comida. La comida. Le extraño tanto la comida, madre mía. Pero oye, que aquí en España tampoco se come mal, ¿no? Pero comparado con allí, te pregunto, vamos, porque España? Vete, vete a, vete a Alemania o a Inglaterra a ver no, lo que comen. No, no, A mí me gusta la comida así. Mira, te cuento que yo hasta hace dos años, hasta el año pasado, empecé a comer judías y garbanzos. Ah hasta el año pasado que allí no se comen no, no? no eso se lo damos a las gallinas nosotras oye oye. oye oye oye y, y, y, y la comida probado. es lo que más te gusta de honduras la comida que más me gusta de Está honduras bien. es la sopa marinera que le decimos nosotros Ay, qué buena eso es las baleadas las famosas baleadas que son un boom y la extraño sí. mucho extraño mucho también la cultura y, somos muy, nosotros somos muy alegres. Eh, Festejamos cualquier cosa. Como hay que ser. Mira, para el que no vea, sí, sí. os he puesto aquí un mapa. Honduras, bilines, abajo de México, ¿verdad? Abajo de México. Abajo de México. Me, Salvador y todo. Me decías que mucha gente se iba para México, ¿no? De Honduras. Sí, pero para.. Para eh, trabajo, no, va? Se, se va para. O sea, pasa la frontera de México para irse a Estados Unidos la verdad que, ah, para luego para subir para claro, pinta, no claro claro bueno, mucha gente se ha quedado en méxico pero por lo mismo cuéntale lo de tu padre si quieres lo que me has contado antes bueno mi padre le tengo respeto porque es mi padre pero no, ¿Desde no, qué edad no le nos ves? abandonó de tenía siete años yo y se fue para Estados Unidos y Estados Unidos se lo comió. Lo absorbió, mamá. Lo absorbió. No saben ya de él. Joder, Año. igual le pasa Bueno, bueno no miento, miento. Claro que no lo sabemos, ¿no? Cuando, yo, cuando se dio cuenta que yo venise, me vine para Madrid. Ah. Me, escribió, me buscó por Facebook. Ah, sí, sí. O sea que y... está, por lo menos está. No, no. Claro, yo te iba a decir, ¿qué no, si le ha pasado algo No, que... yo sé que está porque eh, ah, ¿no? vive con mi tío y, mi, y yo tengo ah, comunicación con mi tío. Ah, vale, vale. Entonces, claro... sí, pero que se fue a América, Estados Unidos y ya no quiso saber más de vosotros. De, no, de nosotros no quiso saber pero nada. Pero no le pasó nada porque. Imagínate que cuando me escribió creía que yo era la mayor. Y eres la pequeña. Y soy la, la más ¿Tienes pequeña. Tienes dos hermanos, ¿no? Sí, tengo uno. Mayores. Una... Sí. Tengo dos hermanitos Chicos. Oh. Una chica, un chico y yo. ¿Y ellos se han quedado allí en Honduras y no han venido? No, ellos no han venido. ¿Y están bien allí o no? están Sí, ellos tienen su trabajo. ¿Qué mire... le dirías a los hondureños que vean luego este vídeo? Que lo verán, ¿eh? Que lo verán. Sí. Porque yo ya pongo para que cuando busquen salga Karen ahí. <risa> ¿Qué les dirías? Bueno, los hondureños. Desde tu experiencia, quiero decir que estás aquí en Madrid, que llevas aquí tres años. ¿Qué consejo les darías a, a, tus, a tus compatriotas eh... y a todos en general? Vamos igual de que se lo van a ver en serio Jair, venga, <risa> qué les puedo decir ¿Para ayudarles a, claro que eso yo creo. A, más que todo venir muy muy orientado, chicos chicas porque se han venido muchos conozco muchos hondureños aquí que no le han pasado nada bien tampoco eh, Decirlo de que yo lo que siempre aconsejo porque fue lo que a mí me hizo falta Luis es tener un apoyo aquí nunca chicos vénganse solos nunca porque se aprovecha orientarse bien desde allá saber las cosas realmente la realidad cómo son las cosas y nunca venirse a la aventura Mira, siempre tener un apoyo Karen nos están preguntando en el chat en directo sí insisto eh, nos está preguntando Lilo ahora en el chat en el directo lo que veáis luego el vídeo lo ponerlo en los comentarios vale pero los que estáis ahora en live en, en directo eh, que PRIXLINE siempre es que emitimos en directo A mí me gusta sí. espontáneo bueno pues Lilo nos pregunta dice buena tarde gracias por tu pregunta Lilo dice en tu estadio en españa has visto muchos indocumentados regresar a su país por lo duro que les toca mucho no sé, ¿sí? ¿Has visto sí. gente que, que se ha tenido que volver yo conozco muchísimas personas y aparte que les conozco que han venido aquí a madrid a españa no tanto ni madrid sino que a barcelona a mucha área de españa han venido, se han regresado en primera por la falta de trabajo. En segunda por el estado de vida, tal vez porque no están acostumbrados a lo es lo que te lo que te decía luis que la gente los engaña. Le dicen les que aquí, y no aguantan más claro, y, y deciden tirar aquí. la toalla, no aguantan los 3, 4 años. Porque no. en realidad son cuatro años, porque a los tres años te dan el papel que no había caído yo, Karen ahora me lo ha he hecho ver. ¿eh? A los tres años te dan los papeles y ya puedes trabajar. Pero no sí. puedes salir del país, ¿no? Hasta que pase un año más. Hasta que pase un año. Porque puedes salir si quieres, pero porque si sale que... no, no vuelve, pierdes todo. Porque el... la tarjeta que te dan te vale por un año nada más. Y ese año tienes que estar con la misma persona que te ha hecho el contrato de trabajo, siguiendo con el mismo contrato y para Joder, volver a pues, renovar pues es complicado o sea, es muy complicado tienes que estar después de los tres años que te haga alguien un contrato y es, y aguantar con ese mismo contrato un año claro muy complicado para poder renovar porque si no pierdes la, la primera no tarjeta. puedes con otro contrato no si te lo hace la otra persona sí pero si no no pero si no pierdes si no si en el tiempo tendría mínimo, que empezar otra vez el año otra vez el año sí. pero no los tres no la, la, la pierdes, la, la pierdes, pierdes rotundamente. Yo te entiendo. Es, es, es, es muy difícil, es muy difícil. Entonces hay gente Trillenes que. Que viene desde de fuera de España y que quiera venir aquí, tiene que estar tres años indocumentado, buscándose la vida, que nos preguntan mucho cómo viven los tres años. Y luego, en el cuarto año, tienes que estar con un contrato, según o según nos se está diciendo Karen, con la misma persona. la misma persona, para eh, Por poder lo tanto no puedes volver, vamos, que te tienes que estar cuatro años aquí que no te puedo mover. Correcto. Y lo que nos pregunta Lilo que se ha visto a mucha gente muchas veces mucha. algún caso algún caso que tú conozcas donde si no tengas que decir nombre y apellidos yo pero que conocí se con... eh, una, a, ellos. a una amiga de mi madre vino se vino para aquí a españa y duró seis meses porque en los seis meses eh, solo tuvo un trabajo que duró un mes y claro el trabajo que, que se ofrece aquí para los inmigrantes y personas sin papeles pues es trabajar en casa cuidando a abuelos y ella no, no creía que iba a trabajar de eso y no aguantó y se fue. Entonces, en vez de la, la impotencia de que tú vas a una entrevista de trabajo y te digan no porque eres inmigrante o no porque no tienes papeles o a veces porque somos latinos, nos cierran las puertas. Con pues la audiencia de Presline, los Preslines están diciendo ahora mismo que eres encantadora. No, muchas gracias. Y Lilo nos vuelve a repreguntar, te lo leo. Nos dice: Soy de Cali. Y he contemplado la posibilidad de viajar, pero no tengo a nadie allá ni dónde llegar. Nos dice el hilo que es de Cali, Colombia. No son duras, pero. Pues. ¿Qué amigo, le aconsejaríamos yo te, si no tienes a nadie? Eh no yo tiene no, a nadie ni dónde llegar No, está como tú como yo. Lo lo yo hice lo mismo yo hice lo mismo dile cómo le hiciste y qué consejo le darías. ¿A, vine... a poco le desanimes lo que él decía, no. pero claro yo desde tu perspectiva sí, eh, yo, yo, yo, yo siempre digo que la vida y las decisiones las tomamos nosotros mismos nosotros decidimos si, si reír o llorar como digo yo y yo decidí venirme y fue mi decisión fue llorar porque he llorado lo que en mi vida había llorado pero yo te recomiendo Lilo que esto va a ser tu decisión, pero por mi experiencia, yo te digo que no. Que es búscate algún amigo, algún familiar o alguien, pero alguien que te acoja. Porque venirte a la. Eso es lo peor. Yo, a mí, mira, no, no, te, lo, lo no te lo. No es que lo hiciste. a mí me ha impresionado. Pero te va a impresionar más esto porque sí, no, lo, no, claro, lo es que no, no lo he contado. No lo he contado. Chicos, una exclusiva. Lo voy a contar eh, ahora. cuando yo vine aquí, a, cuando ya estuve en Madrid, llegué al, al aeropuerto de Madrid como yo no tenía dónde irme, no tenía ni cómo llegar, ni a dónde llegar, no sabía ni cómo moverme en los metros eh, yo traía pagado un hotel cuando a mí se me, se me, se me acabó la estancia de, del hotel la pregunta del año ¿dónde estuve? estuve durmiendo en un parque casi dos meses con mi maleta me cambiaba y comía los ese era ese era mi mi hospedaje porque claro no tenía nadie que me tendiese la mano y luego que alzo, eh, doy gracias a que dios nunca no sé yo soy creyente y creo en mi dios y hubo una señora que cuidaba a una abuela y siempre se pasaba por el parque donde estaba yo y siempre me veía llorando y me veía con la maleta una vez se acercó y me preguntó hija qué te pasa que te veo aquí llorando con la maleta y tal te han corrido de casa y le digo no vengo desde honduras y me ha pasado esto y esto, y esto. ella trabajaba de interna y me dice espérame el sábado por la tarde que voy a venir a verte y te voy a traer comida y me trajo un asado porque yo, imagínate que yo vine en el mes de octubre Elvis cuando venía el estoy frío estoy escuchando pero es que como es importante tu testimonio prefiero dejar eh, eh, en el mes de frío que es en octubre o sea yo cogí una pulmonía cogí o sea de todo porque claro yo no sabía dónde irme no sabía dónde acoger yo no sabía dónde pedir ayuda la gente me veía y claro me veía en mí ahí sola con mi maleta pues saben no son solidarios en desea acercarte y decirte oye mira vete para allá más bien se alejaban de mí entonces ah, pues esta señora no, ¿no? ella no si ella, sí, ella se acercó a mí y ese día me metió escondidas a su habitación me llevó y, y de qué país esta ella es peruana es peruana y queda, ella luego con el tiempo me llevó con ella a vivir me llevó con ella y uh, me consiguió el primer trabajo, que fue de interna, que trabajé con una familia. Muy muy fuerte el testimonio, ¿eh? Sí, sí, porque, sí. Mira, mientras lo escribías, no te quería interrumpir. Sí. Y nos está diciendo aquí también un presidente de la audiencia, gracias, ¿eh? los que preguntáis. Dice: en México es más fácil y no te piden nada, ni un papel, trabajas en lo que sea. Pues mira. Sí, sí. eso es así. ¿Lo, muy... ¿Lo sabías tú o sí, México, sé, Como está encima de que, que es México, no fácil. te piden tanto eso de estar tres años, de un año luego Sí, sí. Así. sí, sí, es más. Te eh, digo, ideas para, por ejemplo, Colombia, ¿no? O sea, es más fácil ir a México. Para, para la, México, amigo el amigo colombiano, pues por mira ejemplo. que y, y te lo digo más que todo porque el trabajo en, en España para el hombre no es bueno. No es, no es que no es bueno, Dice simplemente que, las que no mujeres, es. mujeres eh, os va mejor, ¿no? Claro, es cierto eso. O sí, no hay... sí, sabes por qué, porque es que los trabajos que hay aquí en España son de cuidar a abuelos y el trabajar en casa, más que todo. Entonces, a los chicos eh, se les es más difícil. Y si sale trabajo, puedes trabajar en. Eh, en lo que es la, la agricultura, que se lo llevan para los pueblos y tal, pero no va a ser un trabajo de que tal vez lo que están acostumbrados. Si eres tu secretario, aquí no vas a venir a trabajar de secretario, las claro. cosas como son. Claro, por eso lo tienen más fácil las mujeres. ¿verdad? Claro, porque las mujeres, pues sea como sea, pues somos, como decimos, traemos el ama de casa adentro. <risa> Entonces, no, nos no dice Lady Muñoz que Dios te ha recompensado por todo lo que has vivido ha recompensado muy bien. Leito. ahora ¿Estás contenta, no? Estoy. Ya te queda poco, Jope. ánimo Tienes sí. todo nuestro apoyo. No y te creas. A veces, a veces. Ahora luego este vídeo se lo enseñas a tu mamá. Dile algo si quieres para tu mamá. Ay, que yo la Venga, amo, en El día de la madre, en el día de la madre. Ya. Oh, ya, ya no vamos ¿Vas a hacer con... llorar? Ay, acabamos, ya, acabamos, ya. Ya. El vídeo más largo que hemos hecho, que conste. ¿Sí? Que los chilenos los saben que nada mi madre que hoy es el día de las madres para todas las madres latinas también desearles un feliz día de la madre que son lo mejor que son el motor de para mí mi madre es mi motor y es la que me ha tenido aquí con fuerza y de pie porque por ella estoy aquí y por ella seguiré estando y luchando por ella porque la amo porque es mi pilar y que madre que eres la mejor y lo que más amo en esta vida que eres tú te amo muchísimas gracias por tu testimonio Karen Muchas gracias a todos los clientes por habernos estado escuchando. Me despido ya de vosotros. Intentaremos traer a Karen como invitada en más ocasiones. Encantada. Mañana estamos con Sara, que vamos a hablar de otro tema totalmente distinto que le interesa bien: es cuando estás trabajando y tienes un jefe, una jefa, ¿cómo saber si tu trabajo, le... si tu jefe está contento contigo? ¿Sabes? Claro, que hay jefes que te lo dicen muy bien o muy mal, pero hay otros que no te dicen nada. Pues eso lo haremos, bueno, el, el martes lo haremos, mañana lo no, pasamos. Hay mucha teoría, de eso. Hay mucha teoría. Pues mañana, Mucho. o sea, el martes, sobre estas horas también en directo, Sara nos lo va a explicar. ¿Cómo, cómo saber si tu jefe un poquito está contento contigo o no? Muchas gracias, de verdad, Karen, por tu testimonio. A ¿no? ti, Luis, muchas claro. gracias. Y, y a ustedes, chicos. Claro, pues mimes. muchas gracias por estar aquí. Hasta el próximo directo, dentro de 48 horas. Chao, chao. Chao.